Con nuestra bella Jordania. Señores, la canción que yo le dije que me van a adivinar de quién, quién es el artista y es como dice la canción y tu morena mamá y ah, tu eh, cocina de bien eh. me tienen ¿Eh? <risa> se te nota que tú me estás amando Dios y bien. con tu mirar. Pero ahí, melo ahí mil pesos para Jorge. Bien. Ah, pues tiene que Señores, que está mal, no y ¿usted cree que era verdad? No, es mentira. No, ya. No, ya. No, ya. Señores, que canta una bachata como que piensa que ellos dos, los camarones. No, pero yo, <risa> pensaba, yo pensaba que no se iban a acordar porque yo la canté de la vieja escuela. Eso una bachata de la acá vieja. Y esos tigres han estado en esos cabareces de, de, de la libertad. Señores, señores, yo de veras, el hombre de tu vida se estaba creyendo en Instagram porque supuestamente no le han pagado las fiestas populares de diciembre. En la tarde del miércoles, el bachatero Joe Vera accedió a sus redes sociales para denunciar el coronavirus que le estaba afectando tras realizar unas tocadas en las fiestas populares del gobierno en diciembre, por las cuales no le habían pagado y que utilizaba manitas limpias cada vez que entraba las manos en sus bolsillos y lo encontraba vacíos, lo que catalogó como un virus. A través de su cuenta de Instagram, el hombre de tu vida señaló que da pena y vergüenza a la mayoría de los que trabajamos en la industria del entretenimiento, que nos maltratan tanto en este país. Basta ya de tanto miedo. Sin embargo, resulta que ahora antes de realizar la publicación, donde reconoció que cayó en un gancho de trabajar de fiao, le habían pagado a través de uno de sus promotores. Pero él no lo sabía. Así lo dio a conocer el propio artista a través de un video donde declaró que eliminó la publicación de la denuncia. Dime, Néstor. Señores, ¿cómo usted pretende a un gobierno que lo tiene todo, que tiene todos los cuartos del mundo, cantarle fiao? ¿Eh? Ahora no aparecen los chelitos del pobre. ¿Eh? Sí, sí, aparecieron? aparecieron. Lo que pasa lo sí, que pasa no, es, no, no, oye, no, pero, Néstor. No, daño no. Oye, oye ¿qué es lo ya, que, daño, que pasa? No. Tenga cuenta usted con lo que está hablando también, que está vendido. Que uno... <risa> <risa> ah, Dios. Ay, el tribunal, y él cantó los tribunales. Él tiene que cantarle a ellos eh, y pedirle a ellos. Señores, pero ¿cómo es que un artista se va a prestar a cantar de fiao? a un presidente donde tiene no, todos los cuartos bien. y un chimar ¿Y qué es esto? Pero es culpa que de él de, eh? de, de, no, de, de, de cantar de de Niño, este, de está como dicen, ¿eh? <risa> un 50%. <risa> usted quiere ayudar, Exacto. yo, usted tiene que llamar primero y dé algo adelante y nosotros llegamos. Pero después. que los culpables son los artistas de aceptar esto. Ah, no, Porque es que ellos oye. saben que, que no, son no, chelitos usted, se usted puede perder. Papá tarima, una patronal en Sonsúa. Usted tiene que depositarle a grafos y la un 50%. Pues y ah, asegurar sí. la cena, que no ah, pollo sí, La cena del equipo. Qué más cara que lo que yo cobro. Ya tú sabes. No, pero este ese dinero lo, él lo había cobrado y él no sabía absolutamente nada. Después que él se entera, entonces él borró la denuncia de su Instagram. Porque fue no, que porque él... No, tiene, tiene su razón, él, él No, porque fue el, el patrocinador de él fue que estaba cobrando ese dinero y él no lo sabía. ¿Qué tú haces si tú tienes ah, si tú tienes bueno. un manager? Ah, bueno, es que eh, pica. si, tú, pizza, si eh, tú tienes como... un manager y estás cobrando un anuncio por ahí, te lo estás cobrando por ti tú no sabes que tú haces tú lo picas. No, no, claro, pero, mira, Excusa, excusa que... no un discurso de una hora, un domingo <risa> a las 12. Claro, porque si fue así, <risa> Qué abusador. Tanto, como están diciendo que ya que fue el manager que se le adelantó para tener un picoteo raro. No, eso era que estaba en crisis necesitaba Mira, algo de... algunos artistas Hay que darle un consejo a esos artistas Usted en fiestas populares, patronales Cobre 50% adelantado No, o sea, es un tiroteo en la patronales Y ya usted tiene 50 ganado ahí si cobra 100 ¿Tú entiendes? pero ya un artista viejo, Que tienen una trayectoria Como Joe vera que yo Evera no di ahora Mami salió embarazada de mí Cantando Joe <risa> Claro, en, en luz <ríe> eh, con los chismes ahí, con, con toda esa gente. Bájale un dos. Claro, no es de ahora, tiene que tener un manejo. Es más, yo de para es eh, para eh, manejarse solo, para que tenga una idea. Sí. Ya, yo de ver no, ni el muy tiempo, ¿no? Con el tiempo No, tiene, usted ya. mismo, ya. Mi Señores, pero el, el alfa se maneja solo, con el teléfono, ¿eh? ¿Me entiende. Entonces, estos artistas, saben que están en política, los políticos son medio marruñeros. O sea, no, que hable con fulano, que hable con la secretaria. La secretaria está programada para decirle que él no está. Que ella no sabe de eso. Y te tiraron los curseros. Ah, Así usted, es. Mismo. Que no haga. Usted tiene? Pero yo he ver, es un artista de renombre. Tiene como 40 años cantando. Yo usted tiene que saberle truco. ¿Por qué no le hacen esas Peñasuazo? Ah, le van a hacer esa vuelta, peñasuas. <risa> Peñasuazo, usted lo ve ese güeyito ahí pilando toda la tarima del mundo. Papá, pa, por pa, ahí cobra los 50 primero. Adelante, como debe de ser, ay, es pendejo. Claro, un 50% no. Por ciento, adelante. No importa que caiga un diluvio, que usted tenga que, como Antonio Santos le cantó a la vaca, no, yo lo estoy pagando. Tiene <risa> que cantarme toda esa vaca. Claro, pero le están pagando, pero yo de veras. Ponga el hey, video, un video, que están... Póngalo, por favor. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Yo soy yo de veras y mi nombre no lo utilizo con favoritismo político porque no lo soy. Y le toco democráticamente a quien me llame o solicite de mis servicios como artista. Simplemente yo cumplí con mi función y a mí no se me había cumplido. Ojo, no es que tengo miedo, pero con la misma responsabilidad que publiqué lo antes expresado, debo decir a modo personal que no sabía que a uno de mis representantes le habían comenzado a depositar Justamente en la mañana de hoy, día 4 de marzo, por tal razón desmonté el banner publicado. Lamento cualquier, cualquier juicio de valor. De veras, inconfundible. No hay confusión. No hay confusión. Te confundiste cuando no, no aparecen esos cuartos. ¿eh? No, no, yo, no tiene que aparecer esos cuartos. Usted quiere defender demasiado el PLD también. ¿Ustedes? Está vendido. Hoy. No importa, no importa <risa> si le deben tienen que pagar. El gobierno es para pagar adelantado los artistas, para que tengan una idea. Exacto, es tanto que pero, hay. Pero, Exacto. ¿Cómo es que un ¿Ario? gobierno se presta para decir que están contratando es artistas desfiados? Ni el coimado me están fiando a mí <risa> ya cuando me ven con los lapiceros. <risa>